Estamos ya junto a Diego Gulco, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, querido gringo. ¿Estás de riguroso celeste? Celeste, celeste y blanco, sí. ¿Es Feliz. necesario explicarlo? No, creo que ya con las tapas de los periódicos y las fotos que comentaban, el público sabe por demás. Además, muchos deben haber visto el partido, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. Eh, si tuvieras que llevarte a una isla para vivir no. solo los próximos cinco años, eh, una, una... ¿A, a Messi una... O No, No, no, no, no. <risa> ah, bueno. No, no, no, no dejo ahí, ¿no? Eso, eso no. Eh, ¿Una radio para escuchar el fútbol o una pantalla para ver películas? ¿Qué, qué optarías para, para llevarte a la isla? Y no, me llevo la pantalla porque también puedo ver fútbol. No, no, no. Solo puedo? cine. No hagas trampa. Está claro que es difícil. <risa> ha sí. quedado claro. Dale, vamos. ¿Qué novedades? Bien, bien. Tenemos... Es, es una semana interesante. Se estrenan dos películas nacionales. Eh, hay varias cosas de terror. Eh, no sé si preanunciando la Navidad o qué. Eh, pero bueno, bien. Y tenemos una película para chicos, con la mejor película del mundo. Vamos a empezar con eso. Dale. Es una curiosidad porque es una película que nunca se dio en los cines y es la primera de los Transformers. Una Así un clásico, una cult movie, ¿no? Una película de culto de 1986, de dibujos animados... Eh, de dibujos animados eh, artesanales, hechos a mano, como se hacían entonces, sin computadora. Eh, y bueno, es una película que, que gusta mucho a los fans de toda esta saga, ¿no? Yo ya era grandecito cuando aparecieron los Transformers, así que la verdad no, no conozco del tema. Eh, pero antes de que fueran todas estas eh, calamidades corpóreas que vemos ahora, dirigidas por Michael Bay y otros que destruyen la Tierra y demás, eh, ya lo hacían con dibujos animados y otra cosa interesante de la versión en inglés eh, nosotros la vamos a pasar en español para que los niños tengan más facilidad para entenderla pero también se da en, en español en inglés el, el, las voces de los personajes las hacen grandes, grandes actores es una de las últimas películas de Orson Welles imagínate ¿Sí? también está Leonard Nimoy Eric Eidl varios otros actores muy destacados. Y en español está también doblada por una serie de personajes que no los conocemos de nombre, pero por las voces sí. Está el que doblaba Batman, el de Ladrón sin Destino, en fin. Hay un montón de, de voces que nos son muy familiares por toda la historia televisiva que tenemos, eh, que son los que se encargan de hacer el doblaje de, de esta película. Esto es El Sábado a las 5 de la tarde en la Cinemateca Boliviana. Única función, Transformers original, 1986, en cine. ¿Y para quién fue la mejor película del mundo esta? Para el club de Transformers La Paz. ¿No te crees? Sí, no, sí, hay todo un club de fans, una cincuentena de entusiastas eh, que, bueno... Eh, Van a tener eh, la oportunidad de disfrutarlo. Ahí está, ahí, ahí están. Alg algunos de ellos. ¿sí? Todo rodeado de. Además, cada uno de ellos va a traer algún muñeco, alguna cosa. Así que después, cuando vamos a compartir un cafecito, un jugo, van a estar exhibiendo sus Buenísimo. joyas. Esto va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Este sábado, pasado mañana a las 5 de la tarde en la Cinemateca sí. Boliviana. O sea, ves el partido de las 3 y te vas a la Cinemateca. Corriendo. O sea, viene cabalito. Sí, sí. ¿sí? Como anillo al dedo. Sí. Muy bien, excelente. Echa la invitación entonces. Sí. Dale. Y después, bueno, ahora pasamos ya a las películas nacionales que te comentaba. Empezamos con un documental que parece muy interesante de Geraldino Bando, una realizadora eh, de una familia de cineastas. Su hermano ha hecho una película muy, muy interesante con el álbum familiar, se llama Algo Quema. Pero bueno, esta también acude a un tema familiar pero muy curioso que es el del pueblo de donde era su abuelita tienen una tradición que parece que es una especie de lenguaje por lo que se dice en el mismo trailer eh, que hacen unos discos de piedra con unas figuritas que cuentan, no sé si la historia del pueblo o exactamente qué, pero es como un lenguaje Ajá. Sí, es un pueblito, en, creo que en chuquisaca. No recuerdo el nombre ahora. Acá se ve a la señora, ¿no? Interesante. Sí, sí. Bueno. Y con esta película se abre el Festival de Cine Radical, de cine como independiente, que también va a estar en una serie de diversas salas, eh, algunas como la Cinemateca y otras más chiquitas eh, independientes, como, no sé, El Bestiario. Eh, y bueno, esta es la película que abre esta noche. Correcto. Eh, esto es solamente en ese ámbito, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía, no va a las salas comerciales. No, todavía no, porque todavía está en el circuito de festivales. Entonces inaugura el festival de cine radical, eh, después. Continuará varios meses con el circuito de festivales y quizá después sí la tenemos de vuelta, seguramente en la cinemateca. Correcto, muy bien, estaremos atentos. Entonces, ¿esto sería cuando? ¿Hoy? Eh, perdón, mañana. mañana. Mañana, mañana. Mañana se inaugura el. Mañana. Cinerario ¿Y dónde Capo. va a ser esto? En la cinemateca. Cinemateca. Sí. perfecto, muy bien. Sí, sí. Claro, tú escuchas Obando y vas a Nicobis, ¿no? Inmediatamente. Claro, ¿no? Sí, a, a los, los padres. A los papás, sería sí, sí. el papá, ¿no? Uh -huh. Buenísimo. Bueno, sí, sí. qué bien, qué bien que siga la, la tradición. Esa es una buena noticia. Sí, sí. Súper. Primera, entonces, producción nacional. Sí, y la segunda también es otra producción importante, ya más estremecedora, porque es medio de terror, por lo que sabemos. Es una película nueva de Rodrigo Bellot. ¿Rodrigo Bellot? Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, el mismo de dependencia sexual, de, de no, Tumemán, que es la bueno, llamita blanca. Ahora está presentando con este eh, sensacional título, realmente lindo, «Buey rojo sangre». Una película, de así como te digo, de terror, eh, ambientada en Tarija, protagonizada por Andrea Camponovo y dos eh, actores que no los conozco, que son del exterior, creo. Además está en buena parte hablada en inglés. No sé si por temas de distribución, financiamiento. Pero está subtitulado, diríamos, para, sí, el, sí, para sí. el público que no conoce el, el idioma. Sí, sí, se puede... Bien, Güey, Rojo, Sangre. Sí. Red Blood Ox. Ajá. ¿Y esta película se estrena hoy? Esta película se estrena mañana. ¿Mañana también. también? Mañana, sí, en el multicine. Y después entiendo que ya va a estar en las distintas salas. Pero mañana, en principio, multicine. Sí. ¿Qué sí. sería mañana, la premier o es, es la...? Sí, es como una función de gala. Eh, ya de un tiempo para acá, Rodrigo Bellot venía estrenando sus películas... No todas, pero varias de ellas, como con funciones muy particulares, uh -huh. no, no con la tradicional premier donde invitas a los medios y a, a la gente del ambiente y que es gratuita para los invitados, sino más bien con funciones que creo que eran más costosas, con una especie, como si fuera un happening, ¿de acuerdo? Sí, y con un esquema de distribución un poco diferente. Esta no sé exactamente cómo va a ser, pero bueno, sé pero que es. Se pero es mañana en el Mega Center. En el Multi. En el Multi. Multi, multi, cine. multi cine. Este que está ubicado aquí en la, en la, en la, Arsene, en la Avenida sí. Arce, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿tienes la hora? Eh, no, debe ser a las 7 o 7 y media. 19, 19, 30, sí. ¿no? Ahí está. Rodrigo Bellote, entonces, con esta sí, su sí, más reciente es... propuesta, hay que verla, ¿no? Hay que verla. Tú sí. no viste nada, ¿no tienes mayor referencia que el tráiler? No, solamente he visto el tráiler que se ve. Dé... Bien, interesante, inquietante. Muy bien hecho, ¿no? sí, sí, muy sí, bien hecho además. Linda, muy foto, buena foto. Sí. Yo, sí. Muy buena fotografía. Sí, sí. Bien, ahí está entonces la segunda producción nacional. La segunda producción nacional, que es, no sé, ya debe ser la número 12 de este año. No una sé maravilla. Cuánto, bueno, Es un año increíble para Fantástico. el cine boliviano. De paso, Utama sigue ganando premios. Bien. Ayer leía, ya no me acuerdo dónde, en Europa, me parece, en otro festival. Qué bien. Debe estar cerca de los 40 premios. Impresionante. Qué bueno. Y bueno, tenemos una última película También para tomar en cuenta También de terror Ahí está. Esta mirá. es de un italiano Una producción importante Con un galán joven Que viene eh, siendo muy conocido Se llama Timot Chalamet eh, Es el mismo actor de dunas Mujercitas y una serie de películas Más o menos recientes Y esta película se llama Hasta los huesos ¿Hasta los...? Huesos. Ah, sí. no confundir con similares. No, no, no. es una... Películas, por lo que hemos podido ver, es una mezcla de algo romántico y terror. Ajá. ¿Es una producción...? ¿O, ¿O de dónde viene El director es italiano, el actor, este, Timothy Chalamet, es franco norteamericano... Eh, sí, entiendo que es una producción, una coproducción norteamericana con Europa. Ya, correcto. Sí. Esto, ¿Dónde se exhibe? Esto en las salas comerciales en general y también en la cinemateca. Hoy toda. es el estreno. Sí. Hoy se estrena. Hasta los huesos entonces, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Que parece bastante inquietante. Bien. Muy bien, hecha entonces la invitación. Hoy sí. se estrena hasta los huesos. Así que bueno, estas cuatro son las novedades que tenemos para mencionar hoy. Y, y bueno, ya estaremos viniendo. Espero que con temas un poco más suaves y navideños próximamente. Aunque sí, bueno. no sé, como en el mundo... No se sabe, nunca se sabrá. Sí. Diego, como siempre agradecerte. Un placer tenerte acá con nosotros. Ah, un placer eh, estamos mío. haciendo fuerza para que Argentina siga adelante. Es un escollo... Supuestamente accesible, bastante más accesible que Francia, de eso, no, no, que eso no hay duda. Así que estaremos, entiendo, el domingo, ¿no? El domingo. Se... No, el sábado. El, el, sábado, sábado, el sábado, sábado es Argentina sí, sí, sí. frente sábado, sí. a Australia, ¿no? Sí. Pareciera una parada más pues, reitero, o menos fácil. Pero accesible. No hay, no hay nada previsible ni fácil. Si en no este preguntarle engaño. a Arabia, sí. ¿no? Si no preguntarle, preguntarle a los a Ecuador, contra a los alemanes con Japón, ¿no? Sí. Así que bueno, en fin. Y bueno, eh, lo que sí, me ha dado mucha pena que México sí. raspando no pasara. Una pena, una pena. Le faltó un golcito, ¿no? Sí. Un golcito de Argentina o un golcito, un golcito de ellos. propio, sí. En realidad fueron dos al final, porque Arabia les hizo uno, ¿no? Claro. Esos los sí, términos sí, de liquidar, eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, paciencia. Será con este en... fútbol, además, tan con este tema del bar, creo que estamos todos sí, hasta acá. ¿no? Sí, un poco. No, no, no, no tiene sí, sentido. Sí, le quita un poco la, el picante al, al asunto. Pero fíjate que México ya está clasificado para el próximo mundial. Porque va a ser local, pues, ¿no? Entiendo ah, que los claro, locales... claro, claro, claro, con toda esta cuestión continental. Claro, que hacen. van a ser Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Un continente de cultura. ¿Qué te parece? <risa> como Aviala, pues, claro. ¿no? Cualquier rato armamos un mundial acá. Hagamos el mundial. Dale, que estés bien, Diego, cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta el, hasta el jueves. Saludamos al público, hasta el jueves. Y, perdón, nos olvidamos, te pueden ver a ti, por supuesto, aquí, hablando de Aviala. Eh, están ah, eh, claro. con nada que ver, Estamos ¿no? este domingo, sí, en otro horario, a las 10 de la noche. Ah, cambiaron el horario. Y, sí, estamos con estas tres próximas emisiones. A las 10 de la noche Ya, eh, domingo Este domingo, sí Seguimos hablando del negocio del fútbol Qué y cuánto se mueve atrás del mundial Y además una serie de entrevistas bien interesantes Con algunas de las principales agencias de publicidad de aquí qué bien. Contándonos cómo es la movida nacional Qué interesante, buenísimo sí, sí. El domingo a las 10 de este la noche el domingo entonces. a las 10 de la noche Los esperamos también en Nada Que Ver Buenísimo hasta el jueves, ahora sí. Hasta el jueves. Hacemos una pausa, 7:42, 7 grados centígrados de temperatura. Hoy estamos disfrutando a Lito Vitale, ¿lo conoces, no? alito Lito Vitale? Sí, claro, sí. Ahí, sí. Lo, ahí lo tienes, sí. Con Lito, que hoy está de cumpleaños. Ah, por eso. Que, que por lindo eso. motivo. Sí, sí, lindo motivo. Sí, eh, sí. Gran Lito Vitale que nos acompaña con la música y nos vamos a ir con imágenes, obviamente, como tiene que ser.